pasamos ahora a instalar php vamos a la página de php buscamos la versión estable y dentro de este archivo zip vamos a extraer y guardar la carpeta php en el disco C una vez hecho esto vamos nuevamente a nuestro editor vamos al final y lo que van a hacer es agregar estas tres líneas de comando. En la carpeta php vamos a encontrar este archivo php.ini-production. Lo que voy a hacer es copiar y pegar este archivo en la misma carpeta y lo voy a renombrar php.ini. Vamos a abrir php.ini en Visual Studio Code y vamos a hacer algunos cambios. Vamos a buscar por extensión igual file info y lo vamos a descomentar lo mismo vamos a hacer con extensión gd y lo mismo con extensión mysql.i una vez descomentadas estas líneas vamos a agregar php al pad a las variables del entorno del de sistema una vez hecho esto deberíamos encontrarnos con la versión de php que estamos utilizando